Hola, analicemos la siguiente oración. Ayer tu hermana parecía un faraón egipcio en la fiesta de disfraces. El primer paso, como siempre, es leer y comprender la oración. Se entiende, ¿verdad?, lo que ha pasado en esa circunstancia. Vale, segundo paso. Rodea el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Parecía. No hay ningún verbo más, por lo tanto, se trata de una oración simple. Siguiente paso. Separar el sujeto del predicado. ¿Cuál es el sujeto? Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Por lo tanto, ¿quién parecía? Tu hermana. Parecía. Sintagma nominal sujeto. ¿Por qué sintagma nominal? Porque hermana es un nombre, es un sustantivo, es el sustantivo núcleo, y tú es un determinante posesivo. Si no estuviéramos seguros de que tu hermana es el sujeto, habríamos aplicado el truco. El truco es pasar a plural el sujeto. Tus hermanas parecía un... Far... está mal, no, no suena bien, ¿verdad? Tus hermanas parecían. Si cambia a plural el sujeto, también tiene que cambiar a plural el verbo. Tus hermanas parecían. Bien, siguiente paso. Ya que tenemos analizado el sujeto y no hay ningún elemento más que sea sujeto, ahora hay que analizar el predicado. ¿Cuál es el predicado? Todo lo demás. Ayer parecía un faraón egipcio en la fiesta de disfraces. Ya que lo tenemos aquí, ayer es un sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo. Porque ayer es un adverbio. En la otra parte del predicado es, parecía un faraón egipcio en la fiesta de disfraces. Todo eso también, al igual que ayer, es predicado. Vez Sintagma verbal, predicado nominal. ¿Por qué sintagma verbal? Porque el núcleo siempre es un verbo. ¿Pero por qué predicado nominal? Porque el núcleo en este caso es un verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Cuando nos encontramos con el verbo ser, estar o parecer, siempre es un predicado nominal. Es decir, un verbo copulativo. Por lo tanto, el siguiente paso, si es un predicado nominal, ¿cuál será? ¿Encontrar el complemento directo? ¡No! ¡Imposible! Un predicado nominal nunca puede tener complemento directo. Tendrá atributo. ¿Cuál es el atributo? ¿Qué parecía tu hermana? ¿Un faraón egipcio? Sintagma nominal, atributo. Para encontrar el atributo hay que preguntarle al verbo ¿qué? ¿Qué parecía? Parecía un faraón egipcio. ¿Por qué es sintagma nominal? Porque faraón es el sustantivo núcleo, un... Es un determinante indefinido y egipcio, en este caso, ¿qué sería? Egipcio te está diciendo cómo era el faraón, ¿no? Por lo tanto, es un adyacente adjetivo. ¿Algún atributo más? ¿Qué parecía tu hermana? Nada más, ¿no? Parecía un faraón egipcio. Siguiente paso. Encontrar el complemento indirecto. ¿Le parecía tu hermana a alguien? No, no. No parecía a nadie. Ayer tu hermana me parecía un faraón egipcio. Ese me habría sido complemento indirecto. Pero en esta oración no aparece, así que no hay complemento indirecto. Nos saltamos ese paso. Siguiente paso. Encontrar los complementos circunstanciales. Ya tenemos uno que es este, el complemento circunstancial de tiempo. Y hay otro que es muy claro. En la fiesta de disfraces, ¿qué es? Es un sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué es sintagma preposicional si la palabra fiesta es un sustantivo? ¿Por qué no es un sintagma nominal? Es un sintagma preposicional, efectivamente, porque la primera palabra del sintagma es una preposición. En es una preposición. Si la primera palabra es una preposición, siempre, serás, siempre será sintagma preposicional. En preposición, la determinante artículo, fiesta sustantivo y de disfraces nos está diciendo cómo es la fiesta, ¿no? De disfraces va con fiesta. Esas palabras o grupos de palabras que nos dicen cómo son los sustantivos, ¿cómo se llaman? Adyacentes. En este caso, de disfraces es un adyacente complemento del nombre. Es un sintagma preposicional porque la primera palabra, que es de, es una preposición. Y la segunda, que es disfraces, es un sustantivo. Analizada queda, por lo tanto... Esta oración que es, ayer tu hermana parecía un faraón egipcio en la fiesta de disfraces. Espero que le hayáis hecho bien y sobre todo que hayáis puesto el atributo, que nadie haya puesto el complemento directo.